Cris Meli Rojas, de 12 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado domingo cuando salió desde su residencia a bordo de una motocicleta con destino desconocido, de acuerdo a lo expresado por su madre, la nombrada Josefina Rojas, residente en la calle Independencia del municipio de Pimentel. Y cuando me levanto, él me dice la chiquita, la una que yo tengo de 10 años me dijo que ella de que había, había montado en un motor. Eso fue en pie.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 12 años. 12 años. Y me quedo sentada. Espera, espera, espera ya me decía. Me decía. Estoy ensayado que no sé nada de ella. Ella acostumbraba a salir. No, yo nunca había salido de la casa. ¿Tenía novio ah, o no. algo? No, no, no, que yo le conociera ninguno, no tenía. Estaba estudiando ella. Ajá. ¿En qué curso? Ella estaba en el séptimo. Séptimo. ¿Le había usted peleado? No, ella, ah, yo le. Eh, yo le dije a ella, ella quería estar como en un grupito de chamaquitas, que son una, una muchacha que no tienen régimen. Y yo le dije, mami, tú no puedes en ese grupo porque tú eres una niña, tú no puedes estar en ese grupo, que son gente con lo que te pueden llevar a, a cosas malas, le dije. Parece como que se le metió otra cosa en la cabeza y ella hizo lo que iba a hacer. Pero yo lo que le dije fue un consejo de madre, yo no le, no le dije pues pues mal camino, yo lo único que le dije fue un consejo. Como cualquier madre se lo puede dar. Ya está, yo no sé nada de ella, la he buscado y nada, no parece por ningún lado. Yo creo que le digo a ella que si ella se casó, por lo menos que me diga, yo toque ni cómo ni duelo. Yo no vaya por yo no vaya por a de nada, yo no, yo no, yo qué sé, yo no tengo no ni para no ahí. Yo no tengo alumno, yo no El nombre es el de cuál? No sabe nada. ¿Dónde usted vive aquí, Pimete? Calle Dependencia 205 Cualquier contacto, si alguien sabe de ella, para que llame 809-889-565 ¿Con quién? ¿Con quién se puede comunicar ahí? ¿En nombre suyo? Josefina Roja Para cualquier información sobre el paradero del adolescente favor comunicarse al 809-889-5565 En cámara, Pedro José Tifa TNTN Robinson Polanco